Hola a todos, hola Silvia, gracias por estar acá. La charla de hoy quiero eh, dedicársela a alguien que falleció hoy y que me parece muy importante justamente en el tema de historia, que es Víctor Basterra. Y también a Pino, que podemos borrar la parte del UNEN y pensamos en él desde antes, que eran las cosas buenas. Eh, pero creo, creo que es, eh, no sé cómo decirlo, importante eh, pensar en Basterra, pensar también en Pino, pero eh, lo que hizo Basterra en la fotografía me parece una cosa importante y me que parece lindo homenajearlo hoy y de, de dedicársela a él esta charla. Además, especialmente lo que tiene que ver con historia. Bueno, eh, no sé si dar el currículum de Silvia porque me parece que lo pueden googlear y es mucho más fácil googlearlo y la mayoría de los que vamos a ver esta charla ya conocemos a Silvia, que como dije, en el, me puse muy sincero en el Instagram. Dije que me encantan tus clases y la palabra es encantar. Es ese es el lugar justamente de como el, como el mago, de, de lograr encantar, como el de serpiente, como se llama el que toca así. Es eso. Un segundito, me olvidé de silenciar el teléfono. No hay problema, no hay problema. Sigo hablando yo mientras. Eh, y lo importante que sucede con el trabajo de Silvia es, eh, es eso, que... Tal como Basterra, que creo que es el que estamos pensando en hoy, que hizo archivo para pensar en la historia, eh, Silvia lo que hace es escribir esa historia, Silvia lo que hace es investigar sobre, sobre, sobre esa historia, y que como yo vengo, ya saben muchos y lo he dicho muchas veces, vengo del teatro, en teatro ya hay una historia del teatro, se pelea, así es que desde las artes combinadas, desde las letras, desde la puesta en escena, desde lo escénico, pero me di cuenta, al meterme nuevamente después de años que no hice fotografía en fotografía, que en fotografía es un terreno baldío. Es, uno quiere investigar sobre algo, qué sé yo, eh, compañeras con las que hemos hablado estos días haciendo investigación para tu asignatura, era casi imposible encontrar eh, material. Es más, con Rosario, que creo que estaba por ahí ahora, está de aquí de visita, de público en vivo, eh, conversamos de este tema que es, eh, no hay registro, porque no hay historia, de alguna manera, es decir, nadie, eh, dicen a veces, qué sé si yo, el registro lo tiro porque, eh, total, si no se, hecho, no se ha escrito nada al respecto, no se está nada importante, y se tira el registro, pero no se puede escribir historia si no hay registro, entonces termina siendo como una, un eterno uroboros, como digo, que una serpiente que se muere de la cola, una bicha que se muere de la cola, para no decir otra palabra, eh, ¿Y qué sucede ahí? Es decir, es, es muy raro lo que sucede, con el, con, por lo menos con la fotografía, con este día del registro. Eso es uno de los temas que quiero hablar más adelante con vos, pero empecemos por lo básico. ¿Cómo llegaste a la fotografía, Silvia? Eh, si tuviera que pensar, eh, los orígenes eh, tienen que ver claramente con mi infancia. Siempre la fotografía me llamó la atención. Eh, con esto quiero decir... Hay, tengo fotos familiares donde eh, estoy trabajando o estoy usando un objeto al modo de cámara fotográfica cuando no era una cámara, teniendo dos, tres años. Después, eh, la primera cámara que sí tuve, que me regalaron eh, mis padres, era una Kodak Fiesta a los seis años, si no me equivoco. Y desde ahí empecé a sacar fotos. Siete años, ocho, nueve, eh, tengo fotos con esa cámara. Eh, que sacaba a mis hermanos, a eh, la familia, y después, sí, ya más eh, conscientemente de lo que estaba haciendo, eh, cuando cumplí 15 años, no me interesó que hacer una fiesta, sino que le pedía a mis padres que me compraran una cámara eh, fotográfica y fue mi primera reflex, una cónica, y entonces, bueno, ahí, eh, nada, sabía el, el ABC de cómo usarla, pero el primer curso lo hice cuando estaba en quinto año de la escuela secundaria, en el año 84. Y ahí fue el, el primer conocimiento un poquito mejor sobre lo técnico, un poquito bastante, digamos, ¿no? Las herramientas que si las tomás al principio ya desde el vamos y, y te haces de ellas, bueno, nada, haces fotografía. Eh, y entonces, bueno, fue a partir del 84 que ya, digamos, bueno, hacía fotografía porque me gustaba, porque quería... Eh, sin ningún tipo de aspiración, ¿no? algo que, que lo hacía por entretenimiento, eh, algo que me gustaba hacerlo y no más que eso. ¿Y después de eso empezaste con curso, empezaste con cosas y pensaste estudiar fotografía o cómo llegaste de eso a la idea de estudiar desde sociales? Bueno, en realidad, yo después de ese curso del año 84 eh, empecé a hacer otros cursos un poquito después, en el 86, en un fotoclub que eso, bueno, me dio un poquito más de, de herramientas técnicas y, en verdad, digamos, eh, yo en ese momento justo estaba cambiando de carrera, yo había empezado la carrera de biología y el mismo año en que empiezo a estudiar un poco más de fotografía, decido cambiarme a sociología. Entonces, eh, digamos, de todos modos las dos cosas corrían de manera paralela, yo estudiaba sociología por un lado, eh, hacía fotografía, mismo dentro del Fotoclub, por otro lado, y nunca se cruzaron los caminos hasta mediados de los 90. Eh, y eso pasa porque me regalan un libro, eh, Eduardo Garaglia, que mi pareja me regala el libro de Giselle Freund, que a tantos inspiró la fotografía como documento social, <risa> y, y entonces ahí se me abrió todo un panorama, pero hasta ese momento yo hacía fotografía, inclusive en términos profesionales, estudiaba Sociología, que terminé la carrera en el 94, eh, pero, digamos, en, en el ambiente, en la facultad, era la fotógrafa, y bueno, no, digamos, no, no, no tenía eh, para nada en vista lo que después empecé a hacer, sí, una vez que descubrí ese cruce, eh, que ya te digo, fue en la segunda mitad de los 90. ¿Tenés fotos de ese tiempo todavía guardadas que hayas sacado, o qué sé yo, algo que te guste todavía ese tiempo? Sí, sí, sí, sí. Tengo, en realidad no son muchas o no es mucha la cantidad de fotos, eh, pero sí, además, bueno, ahí yo creo que también se mezcla un poquito, eh, digamos, para mí la fotografía es analógica, es decir, nunca me sentí, nunca me hallé con, con la cámara digital ni con todo lo que implica eh, la fotografía en términos digitales. No Con esto no estoy valorando eh, lo que les pasa a los demás, sino que no no me siento con la herramienta, ¿no? Eh, y entonces, quizás, eh, hoy viendo aquellas fotografías, les, las sobrevaloro comparando con lo que después seguía haciendo, que es eh, lo que nos pasó a, a muchos, que bueno, vamos acumulando archivos y juntamos fotos y qué sé yo, y bueno, ya eh, de los 2000 para acá, con, con lo digital pasó a ser otra cosa. Pero sí, conservo las, esas fotografías, las copias, tengo un montón de, de copias, y bueno, que antes se hacían copias, eh, lo miramos desde hoy, parece, digamos, un, una cantidad de un gasto desmesurado, pero bueno, era lo, lo habitual. Sí, pasar horas frente a la, a la luz de la ampliadora y estar ahí medio drogado ya con los químicos, y todas esas sí, cosas. Sí, tal cual, para mí era, digamos, para, para mí era un placer enorme, yo, digamos, eh, disfrutaba mucho el trabajo de laboratorio, siempre blanco y negro lo hice yo, digamos, color no, ni, ni me atraía tampoco, digamos, la la fotografía a color y después en, en términos de laborales trabajé muchísimo en, en diapositiva porque bueno, eh, trabajaba en el hospital Argirich, en La Boca, en, haciendo fotografía médica y allí era todo, todo diapositiva. Eh, sí, justo, justo te voy a hacer una pregunta de eso porque eh, me llama la atención lo de hacer fotografía médica y también tú haciendo fotoperiodismo, pero como que se ven casi como dos cosas diferentes, ¿no? En realidad empiezo por fotografía médica, eh, fue de una manera así un poco azarosa que, que me convocaron en el Hospital Argerich, eh, a partir de un reemplazo eh, a la fotógrafa que, que estaba en ese momento, que esas vueltas de la vida eh, había sido que me había tomado fotografías cuando yo era chica, eh, digamos porque trabajaba en, en otro hospital donde mi padre era médico, y entonces digamos, finalmente terminé reemplazándola a ella, y, y bueno, me quedé en, en el hospital Argerich por 10 años, ¿no? el, el trabajo ahí fue entre el 90 y el año 2000. Eh, y entonces, digamos, por esa época, todas las mañanas iba al hospital, y después eh, a la tarde iba a, a llevar, digamos, los rollos al a, a laboratorio, a la, más tarde iba a la facultad a estudiar sociología, eh, y los fines de semana hacía fotos para mí, digamos y por el otro lado no era estrictamente fotoperiodismo, yo trabajé con medios gráficos, pero en ese tipo de, de revistas que ahora creo que están en extinción, porque fueron reemplazadas por lo que la función que cumple hoy día internet, o desde hace ya muchos años, revistas que tenían que ver con eh, cámaras empresariales, ese tipo de, de publicaciones donde no eran noticias de actualidad, no eran notas fotoperiodísticas las que hacía, sino que más bien iba cubriendo las necesidades que, que las revistas me pedían y, y no más que eso. Eh, por lo tanto, no fue estrictamente fotoperiodismo. Pero bueno, y fue también en los 90. ¿Vos dejaste la cámara ya cuando empieza lo digital o empezaste a dejarla un poco antes de la cosa, empezar a estudiar desde la teoría y la cámara, empezar como a dejarla ahí guardada, a usarla cada vez menos? Mira, en realidad fueron las cosas dándose de modo tal que, eh, yo en el 97 eh, ocurren dos cosas importantes para mí, en, en función de lo que me estás preguntando. Por un lado, eh, empiezo a dar clases en la carrera de sociología como ayudante en la materia en la que sigo estando hasta el día de hoy, que es una materia de teoría sociológica. Y por otro lado, también en el 97, organicé en sociales las primeras jornadas de fotografía y sociedad. Eh, y entonces, allí ya, digamos, es como que se me... Eh, disparó esa, esa beta vinculando fotografía y, y ciencias sociales, sociología más específicamente, y por otro lado venía creciendo, ya el digital, bueno, era un, un camino sin retorno, ¿no? Y en el campo profesional, por otro lado, eh, en el hospital ya ocurría que muchos médicos se traían sus camaritas cuando viajaban a congresos, y entonces ellos empezaban a hacer las tomas, pensaban que eran buenas fotos, digamos, de todos modos, con bueno, esas cosas que ocurren por no pagar... Eh, un trabajo, bueno, en fin, cosas que se mezclaban. Y al mismo tiempo, para mí ya era un, un ciclo de, de mi trabajo, de, de mi vida, que no se había terminado, se estaba terminando. Eh, y entonces, por toda esta confluencia de múltiples eh, cuestiones, dejo de, de vivir de la fotografía, eh, empiezo a trabajar en, en sociología, en docencia, y, y también curso en, en, el, el, en la Universidad de Ciencias Sociales. Eh, y entonces de a poco se fue dando ese desplazamiento. Eh, trabajar en investigación fue un poquito después, a partir del año 2005, 2006, 2007, y es en 2008 donde eh, me sale una beca de la Universidad de Buenos Aires para poder eh, cursar el doctorado, que es donde yo desarrollo la tesis sobre fotografía argentina, que, que bueno, eh, es lo que realicé como investigación principal en esos años pero también digamos participo en, en grupos de investigación donde eh, trabajo con gente que no hace no se dedica a investigar fotografía, que por ahí digamos eh, está mucho más vinculada con el cine, con la animación, eh, digamos, y, y disfruto mucho digamos, de ese tipo de trabajo compartido, colectivo y, y en diálogo con otras miradas, otras disciplinas, otras formaciones, otros medios, uh -huh. eh, así que bueno, un poquito fue esa la, la trayectoria. Esto ya es de chusma, esto es, bueno, es como si el otro no fuese de chusma, eh, pero esto es más de chusma aún. ¿No te dan ganas de agarrar la cámara de nuevo, y empezar a, a, a trabajar con la cámara? No, mira yo en realidad eh, seguí sacando fotos, nunca dejé de sacar, pero uh -huh. del mismo modo que antes tampoco, digamos, lo, lo tomaba como una cuestión de desarrollar mi beta artística, digamos, ¿no? O sea... Eh, Disfrutaba de sacar fotografías, pero nunca con la aspiración de llegar a ser una fotógrafa, artista, consagrada, digamos, no estaba eso en mi horizonte. Eh, pero Porque además, bueno, eh, de alguna manera fue una, eh, digamos, eh, también tiene que ver con periodos de la vida en que uno está, etcétera, etcétera, y eh, en, en este, digamos, mosaico que te decía antes, bueno, a la mañana el hospital, por la tarde la facultad, bueno, y por ahí los fines de semana también era ir, no sé, o hacer fotografía en espacios que no tenían nada que ver con el fotoclub, eh, hoy justo estaba acordándome de a raíz de algo que había leído en el diario, eh, que no sé, habrá sido 91, 92, íbamos frecuentemente, pero porque íbamos con amigos a, a Babilonia, un lugar que estaba allí en el abasto, y bueno, y ahí hicimos fotografías junto con Eduardo, donde, en, en un momento donde estaban recién por ahí empezando, eh, digamos, artistas que, que después, bueno, se desarrollaron eh, muy prolíficamente, digo, mosquitos sancinetos, cuando el periférico de objetos no, no era algo como fue después reconocido, entonces era una mezcla así un poco donde la fotografía estaba presente en muchos aspectos, pero de un, desde un lugar lúdico, yo diría, ¿no? De, de, me gustaba hacer eso, me gustaban las fotos, pero nunca lo... Lo, lo tomé como algo, como un desafío de desarrollarme artísticamente. Esto es lo que quiero decir. Por lo uh -huh. tanto, digamos, después, eh, nada, sigo sacando fotos, acumulándolas, eh, pero sin, sin pretensión de hacer con eso algo. Quiero decir, no, no es que estoy haciendo fotografías para el día de mañana hacer una muestra, no. Podréis contar algunas fotos, sino más que eso. Bueno, y como para meternos más en el tema, digamos, de la investigación y todo eso... Eh, Empezás, eh, bueno, de, empezás cada vez a sacar menos fotos, te metes en sociología, estás trabajando entre medio y en qué momento decides eh, voy a investigar sobre fotografía, por qué, digamos, justamente porque este lo pregunto porque lo que hablábamos es tan eh, baldío, tan desértico el espacio de la investigación fotográfica que cómo llegás a ese espacio a de decir, che, voy a empezar a investigar sobre esto. Tiene que ver mucho con los últimos años de la carrera de, de Sociología. Eh, nosotros en, en Sociología tenemos una formación donde la primera parte de la carrera, el primer tramo, es de las llamadas materias obligatorias, y después uno va construyendo un poquito eh, el recorrido con el que quiere terminar de formarse en el tramo de lo que solemos llamar las materias optativas, ¿no? Donde hay seminarios de investigación, talleres, materias optativas, eh, digo, sociologías especiales, y entonces ahí, eh, a partir de, de algunas de las materias que elegí para cursar, eh, el vínculo casi empezó a nacer naturalmente, por ejemplo, digamos, cuando cursé un, una materia que eh, la dio durante muchísimos años eh, una profesora que a mí marcó mucho, Susana Murillo, una materia sobre Foucault, y entonces ahí veíamos bueno toda la cuestión de la construcción del poder en el siglo XIX, bueno, y de a poco se me fue construyendo ese vínculo, yo trabajaba en fotografía médica, entonces fue, eh, como te decía, digamos, eh, en ese medio también ocurría que salía del hospital, y cuando me apareció la cuestión de la fotografía en la fotografía médica, me iba al Moyano, eh, o estuve durante, digamos, un, no, no fue un tiempo prolongado, un poco digamos, unas semanas, un, un mes, mes y pico, no más que eso, eh, al Museo del Moyano y entonces a, a mirar las placas que se, con las que se fotografiaron a, los, eh, a las mujeres que estaban internadas, finales del XIX, principios del siglo XX, eh, como un interés, digamos, muy vocacional por otra parte, muy vocacional y, y con eh, poco para poder mirar alrededor, digamos, fue bastante autodidacta ¿no? toda esa etapa, con todo lo bueno y todo lo malo de, de la autodidaxis, quiero decir... Eh, durante muchos años fue de, de bastante soledad, hasta que, eh, digamos, empecé a, a vincularme un poquito más fuerte con, eh, digamos, algunos investigadores que, producto de las jornadas, bueno, ya había una relación tejida, y entonces, eh, investigadores, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Luis Príamo, no porque a mí, digamos, la Luis, obviamente, digamos, tiene, tenía todo un, un trabajo inmenso desarrollado, pero que yo no conocía. Fue, fue todo muy paula, en paulatino, gradual, eh, y, y bueno, eh, ahí de a poco se fue gestando, digamos, la, la idea de trabajar sobre fotografía argentina, pero porque fue naciendo naturalmente, en el ámbito de la jornada yo me cruzaba con un montón de fotógrafos y no conocía absolutamente nada de la historia de la fotografía argentina. Y para esa época, te estoy hablando años 2000, 2001, 2002, tampoco había investigaciones en el campo académico era algo muy, eh, ya te digo, estos eh, pioneros de la investigación, Luis, eh, Abel Alexander, eh, Miguel Ángel cuarterolo digamos, eh, que trabajaron más sobre siglo XIX, o bueno, la primera parte del siglo XX, eh, pero eh, un poco mi idea, además, bueno, siempre me gustó cuestiones que tuvieran que ver con la organización, eh, para eh, poder pensar a la organización de, digamos, de la jornada, por ejemplo, ¿no? Gestar eh, ámbitos donde pudieran converger distintas miradas, distintos, distintas problemáticas, eh, porque yo estaba, lo que sí estaba segura es de que desde las ciencias sociales se podía aportar muchísimo, y entonces, eh, digamos, lo que me, me llevó eh, a, a poder sostener ese espacio hasta el año 2009, fue justamente la, la posibilidad de hacer que gente que en la facultad era docente, no había muchos investigadores, eran más bien docentes, eh, yo sabía, tenía certeza de que podían aportar mucho para la fotografía, pero para ellos también era complicado, porque la fotografía no, no había estado, eh, no estaba en la facultad como algo que eh, fuera de interés para incorporar al campo académico. Entonces, eh, también era un, un campo virgen en, en la academia, por lo tanto, digamos, eh, había allí algo donde todos nos podíamos nutrir y, y fueron para mí, eh, digamos, una, un, fue un espacio de, de, de mucha frescura, ¿no? En el sentido de que eh, todos tratamos de arrimar desde donde podíamos y, eh, y bueno, y eso fue creciendo a tal punto que, digamos, fue el lugar donde muchos y muchas que empezaron allá a, a, a investigar más, eh, digamos, profesionalmente, quiero decir, en, porque obtuvieron becas, sí. empezaron a, a transitar sus carreras de investigadores e investigadoras. Digo, ese espacio fue donde presentaron sus primeros trabajos, sus primeros eh, Así que bueno, un poco fue ese tejido que, que más o menos lo podemos situar en la primera mitad de los 2000. Eh, y después ya, bueno, el, con, con la obtención de la beca, pude liberarme de eh, parte de la carga de, de, de horas de clase que tenía, lo cual me permitió eh, abocarme más a la investigación, porque hasta ese momento tenía muchas ganas, pero poco tiempo para hacerla. Eh, claro, bueno, ese creo que es un tema que pasa en general en cualquier tipo de investigación, especialmente artística, no sé si en otros lados quizás está un poco más validado pero en lo artístico es como muy difícil vivir de investigación, porque no, creo que la mayoría tienen que estar haciendo pedagogía, ser docentes, digamos, En lugar por vivir de, de la investigación es casi imposible, me parece, ¿no? Sí, también tiene que ver con una etapa que no, digamos, que es muy distinta a la actual, porque eh, cuando yo termino la carrera de, de sociología, eh, había una única maestría en ciencias sociales en el país, si no me equivoco, era, no me acuerdo en qué año eso se empieza en qué año exactamente se empieza a ampliar, pero yo para nada hacer la maestría en investigación en ciencias sociales, ¿no? Nadie, por lo menos de mi generación, tenía como zanahoria eh, graduarse con el mejor promedio lo más rápidamente posible para poder pegar después una beca en un posgrado, ese no era un objetivo de la carrera, entonces, eh, para mí, digamos, eh, fue, en ese sentido, vuelvo a insistir con la palabra, una cuestión muy de, de vocación, ¿no? ¿no? No es que eh, ahí hubo una apuesta consciente para poder construirme un camino de investigadora, ¿no? Las cosas se fueron dando, las fui organizando como uno puede, a veces tiene muchas ganas, pero las posibilidades son limitadas, y después lo que pasó fue que, sí, digamos, con, a partir de, de la política científica que, que vino de la mano del kirchnerismo, digamos, ampliando... Eh, todo lo, el acceso a las becas en el Sistema Nacional de Investigaciones, bueno, ahí hubo un, un acceso mucho más grande de, de gente joven que empezó a trabajar en fotografía, y eso abre un periodo totalmente nuevo, ¿no? Pero yo estoy un poco ahí en esa generación que no, no creció con la idea del posgrado eh, mientras transitaba su carrera de grado. Entonces, eh, digamos, esto de, también tiene, digamos, como, como resultado, bueno, eh, este acostumbramiento a tratar de hacer las cosas que a uno le gusta, como en este caso la investigación, eh, en los ratos libres, cuando puede, eh, porque tiene otra actividad central que en mi caso era la docencia. ¿Te fue más fácil eh, entrar en todo lo que es investigación fotográfica al haber pasado por la fotografía, digamos, qué sé yo? Lo digo desde un lugar como muy personal, me pasó lo mismo cuando eh, hacía investigación teatral, de haber estado en la escena, saber cómo es estar en la escena, saber cómo colgar un foco, es diferente a no haber estado nunca desde la fotografía y empezar a hablar sobre fotografía. ¿Te fue diferente? Eh, en realidad no sé cómo hubiera sido si no hubiera sido fotógrafa. ¿no? Eh, quiero decir, yo eh, valoro o, o me siento muy cómoda, siempre me sentí muy cómoda eh, en la investigación teniendo conocimientos de fotografía. Eh, porque, bueno, nada, es un plus, yo creo. Lo cual no quiere decir que si no hubiera sido, o que no lo es, eh, digamos, construye un vínculo eh, muy diferente, no lo sé, digamos, porque, nada, yo entré a hacer investigación ya con, con la fotografía encima, entonces eh, no sé qué hubiera resultado, pero para mí es un plus, o, o lo siento como una algo que se completa y se complementa. En ese sentido, y ahora ya metiéndonos ahora sí, vamos directo a, a la investigación, que es lo que. Y la historificación, no, ¿cómo, se, cómo fue la palabra, hizo un neologismo, creo. Neologismo, <ríe> me parece, sí. Bueno, eh, pero en ese sentido, eh, ¿por qué crees que no hay, no hay archivo, no hay trabajo sobre eh, pensar la fotografía? Eh, Recién estaba leyendo un texto de John M-R-S-M-R-S, no sé cómo decirlo. Sí. Eh, hay muy poco en general sobre historia de la fotografía, como historia, no solamente los antecedentes y las cosas como datitos. Hay muy poca investigación, no hay nada prácticamente pensar desde la filosofía de la fotografía misma, digamos, más allá de los textos de Barthes y estos textos que son desde otro lugar, pero dentro de la fotografía. Es como el arte menor que no se, ni siquiera se pone como arte independiente, se pone como... como ¿Por, ¿por qué sucede eso? ¿Qué pasa? Me, Me son parece, muchas preguntas que hice. No, pero sí, Bueno, el diagnóstico que haces eh, es bastante coincidente con el que tengo yo, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, no es mucho lo que hay, y esto no es que afecta solamente a, a la Argentina ni a países como los nuestros en, en América Latina, eh, son pocos los estudios que hay a nivel mundial si uno compara con los que hay, por ejemplo, respecto del cine, de la televisión, que por distintas causas han tenido eh, una legitimación académica que no la tuvo la fotografía. Entonces, eh, siempre la fotografía quedó, por un lado, atrapada en el positivismo del XIX, con lo cual, ¿para qué estudiar la fotografía? Si se puede dar cuenta de ella desde la ciencia, ¿no? y, y, y la ciencia hegemonizó eh, todo, prácticamente todo discurso, y después está el otro, la otra cuestión que, digamos, su relación conflictiva que desde el comienzo, con, desde el comienzo, un poquito después tal vez, con el arte, y entonces al tampoco ser considerada arte por aquellos que investigaban arte, eh, también fue relegada desde ese lugar, eh, si sumamos estas cuestiones, digamos, pasó a ser como un objeto bastante marginal en el campo académico, y, y bueno, y esto por ahí se dispara un poquito a partir de la década, finales de los 70, principios de los 80, pero hasta ese momento no hay tanta cantidad de trabajos que se hubieran hecho con, con la fotografía como objeto de, de estudio, desde disciplinas, ¿no? y los antropólogos la tuvieron bastante más clara desde el principio, emplearon a la fotografía, eh, y, y fueron quizás eh, en su actitud distinto de lo que ocurrió con la sociología, la historia eh, inclusive desde, digamos, estudios de la comunicación tampoco fue un abordaje eh, cuantitativamente significativo el que hubo respecto de la fotografía si comparamos con otros medios eh, Claro, la fotografía siempre, pero qué sé yo, estoy pensando desde el lugar antropológico, por ejemplo uh -huh. siempre termina siendo índice de algo más, digamos, es como utilitaria a ah, la antropología, utilitaria a... Ah, pero es, in, es muy raro que no, no hay... Eh, no sé por qué se dará o por qué... Y espero que se vuelva... Qué sé yo, pensemos en otro lugar. La licenciatura en fotografía en Argentina, la primera que hay es la de la UNSAM. Y han pasado años de que existe la fotografía en Argentina. Eh, ni siquiera sé cuál es la pregunta en este caso. <ríe> Me lo pregunto como más allá de eso, es como casi... Estoy planteando el tema, simplemente. Ahí me parece que, si entramos en la cuestión de, de la formación universitaria, eh, en general siempre la, la creación de una carrera, sea cual fuera, tiene que ver con eh, satisfacer determinados intereses en juego respecto de esas disciplinas, ¿no? Eh, entonces, eh, y eso tiene que ver con una cantidad de actores eh, de distinto tipo, actores sociales, políticos, económicos, que dinamizan y hacen que, de golpe, sea importante abrir una carrera de diseño, pongamos, ¿no? Eh, o una carrera de comunicación. Estoy hablando de dos hechos que ocurren a mediados de la década del 80. Sin embargo, mismo cuando se crea la carrera de comunicación, eh, me consta que hubo estudiantes, porque yo, digamos, cuando estaba en sociología, eh, digamos, prácticamente compartimos los años con la primera camada de estudiantes, estoy hablando de la UBA, que entraban a comunicación. Y aún dentro de comunicación hicieron fuerza para que hubiera una materia de fotografía, algo de fotografía, y no, lo, no se instaló en ese momento en el plan de estudios. Estamos hablando de una materia, una carrera de comunicación. Claro. Eh, entonces, eh, digamos, es difícil... Eh, si hay cátedra, ¿no? en diseño la hay, pero eh, no me parece que estaba dado el contexto, no estuvo dado el contexto, eh, porque no, no, era, no es un campo que eh, movilizara eh, en estos momentos eh, intereses profundos como tal vez otros eh, para motivar la, la creación de una carrera. La creación de una carrera en cualquier institución, en cualquier universidad, eh, digamos, eh, significa ahí todo un movimiento importante, quizás en algunas eh, facultades más nuevas esto es distinto, en algunas universidades, perdón, más nuevas eh, es distinto, en las que son tienen mucha más cantidad de, de tiempo, muchos más anquilosado todo su, su mecanismo burocrático, eh, como la Uva bueno, eso eh, significa mucho trabajo y, y, y muchos... Eh, intereses contrapuestos también ¿no? que, que hay con los que hay que, que lidiar. Entonces, sí, me haces pensar, pensar en el texto, siempre menciono el mismo porque me encanta ese debate que tiene Foucault con Deleuze, en, creo que es Microfísica, microfísica del Poder, uh -huh. cuando hablan sobre que la academia y la teoría siempre está después de la acción y después de la práctica, está muy claro. atrasada siempre. Uh -huh. Sucede un poco eso, eh, pero creo que ya es necesario que la academia o la teoría se haga cargo de algo que han pasado cien años. No, por supuesto, bueno, pero eh, te decía, desde mi punto de vista forma parte, bueno, Argentina eh, viene atrasada con esto desde luego, pero si uno mira el, el horizonte de cuando se empezaron a abrir espacios para formación en fotografía en universidades, y son los años 50 en, en algunos países eh, de lo que era el bloque del Este, eh, los años 60 en Estados Unidos, tampoco es que hubo, digamos, carreras de fotografía... Eh, mucho antes que eso, tampoco eran carreras, eran cursos que, que estaban sueltos, después sí, ya claro, con más, eh, es, digamos, una cuestión más orgánica, década de los 80, 70, 80, pero ¿cuánto tiene? Ya aparece entonces la fotografía casi 150 años, un poco claro, menos. Por eso, claro, y además son siempre técnicos, ¿no? La fotografía como arte por independiente, que no sea ni siquiera índice de la, de la pintura, Uh -huh. eh, nos quedamos en la pelea que tenía Baudelaire diciendo que eran eh, fotografías para malos pintores, y medio que queda ahí, deambulando durante siglos, y moneditas más, eh, es Pero increíble. Bueno, justamente, digamos, eh, al, al tener la fotografía, y en esto por ahí, a, a diferencia del cine, toda esa herencia positivista con la cual cargó hasta el día de hoy, carga hasta el día de hoy, eh, siempre fue, digamos, un medio que, subsidiario de otro, por lo tanto, digamos, no, no fue un objeto de reflexión per se durante todo el siglo XIX. Eh, la pregunta de qué es la fotografía es una pregunta del siglo XX. En el siglo XIX estaba naturalizado que era, digamos, el producto de la aplicación de una técnica y punto, no mucho más que eso. Eh, después sí, ya, digamos, en las décadas del 30, 20, 30, eh, con la escuela de Frankfurt, principalmente Benjamin Krakauer, empieza a, a verse allí, digamos, otro modo de mirar a la fotografía. Eh, pero antes que eso, si vemos, digamos, lo que está escrito es, eh, en general, o discutiendo con el arte, eh, o con los argumentos de la ciencia o, o no, pero en esa trampa, ¿no?, de, de ser algo definido por su naturaleza técnica. Pensar en la fotografía desde otro lugar, es, ya te digo, me parece que, que tuvo que pasar en el medio eh, el cambio de siglo, la aparición del psicoanálisis, eh, y algunos intelectuales que es, decidieron salir de la academia y, y ponerse a, a trabajar en periodismo, y eso también los puso en contacto con un objeto que, que bueno, en el siglo XIX estuvo ausente, que fue la fotografía de prensa, eh, y allí, digamos, empezó a, a dinamizarse un poco la reflexión. Pero ahí ya estamos con 100 años de fotografía transcurridos. Claro. pasó un poquito de tiempo. Un poco de tiempo, claro. Claro, porque, qué sé yo, pensar en el cine. El cine se empezó a validar como arte eh, bastante más rápido, siendo que los del cine reclaman que tardó mucho, porque viste que se trataba de imitar un poco al teatro en su principio, estamos hablando de los años 20, pero ya empieza como a tomar una independencia. La fotografía viene de antes, termina siendo como el hermano chico del cine, el, el otro... Lo que sí. pasa es que el cine fue más autónomo en sus comienzos, ¿no? Algo que no, no necesitó legitimarse eh, necesariamente por el campo artístico, eh, podía tener algunos condimentos de, de, de teatro, como vos decís, yo digamos, no quisiera hablar demasiado en este sentido porque no, no conozco en qué momento digamos, se dan determinados debates, pero el, el cine también nace como algo que ya es de vanguardia, por el, el momento histórico en que surge, eh, cómo rápidamente eh, se vincula con procesos de transformación social, el cine soviético, o rápidamente se, eh, digamos, va a aquello que fue ya objeto de análisis temprano, eh, que tiene que ver con la industria cultural. Entonces quedó claro que el cine era o entretenimiento o arte de vanguardia, o lo que fuera, digamos, pero... Eh, que suscitó todo esto, el interés por, por ser conocido, investigado desde la filosofía hasta estudios más pragmáticos, ¿no? que tenían que ver eh, digamos, con, con cuestiones de, de la comunicación, de, de espectadores, de recepción. Eh, y la fotografía fue un proceso muy, muy diferente, muy distinto. Entonces, eh, sacarse esa herencia pesada del siglo XIX de encima eh, le cuesta hasta hoy día la fotografía. Sí, ahí, ahí mi pregunta, medio abogado del diablo, y bastante, me, me, me, auto, me autocritico mi pregunta, pero, eh, ¿por, qué? ¿por qué hacer teoría? ¿Por qué investigar la fotografía? ¿Por qué es necesario? ¿Es necesario? Te pregunto, digamos, es una pregunta que es obvia, pero la, quiero tu respuesta. Si es necesario investigar la, fo la fotografía. ¿Sí? Eh, y, mirá, si, mm, eh, yo iría un poquito más eh, a una pregunta más general, ¿no? Que tiene que ver con, eh, no sé si pregunta más general, pero eh, una inquietud anterior o más general, que tiene que ver con cuánto las imágenes nos conforman a nosotros como sujeto ¿no? Sin meterme o sin querer meterme en terrenos que, digamos, tienen eh, discurso propio sobre todo este tema, como puede ser la psicología y el psicoanálisis, pero nosotros formamos nuestros conceptos a partir de la palabra y a partir de las imágenes. Y... Si tomamos nota de cuánta presencia hay de la fotografía en las imágenes con las que fuimos formados desde nuestra niñez o nuestra infancia, eh, cabe, cae ahí la pregunta de, de Maduro, bueno, es algo importantísimo, para no como objeto de, de, de estudio cultural, sino más bien cuánto juegan las imágenes en la construcción de nuestra subjetividad. Entonces. ¿Qué pasa? Y sí, ya viene la cuestión de preguntarnos, bueno, ¿qué tipos de imágenes nos conforman? Los niños que empezaron ya desde los... no llegan a tener un año, tienen un celular en la mano y están viendo a sus padres todo el día atrás de una pantalla, eh, que no fue la infancia tuya ni que fue la infancia mía por una cuestión de edad. Digamos, ¿qué pasa con esas imágenes con las que están dialogando de una manera distinta desde su constitución, digamos, psíquica en la niñez, eh, ¿qué, hará, ¿Qué tipo de sujetos generará esto a futuro? Entonces, digo, ahí hay algo que nos supera, digamos, a todos, que es la cuestión de la imagen. Pero a su vez, dentro de las imágenes, la fotografía ocupa un lugar enorme. Eh, y entonces, allí, a mí se me abre, digamos, un, un interés particular sobre este, estos temas, digamos, me, me, me gusta leer, porque, bueno, son cosas que no tienen que ver directamente con el estudio fotografía argentina de tal época, tal periodo, eh, pero yo creo que, que desde allí hasta eh, poder pensar si sí, ahí paso más a, a, a terrenos que tienen que ver con la sociología, por ejemplo, eh, qué pasó o qué pasa, digamos, en determinados momentos históricos con las fotografías que se producen, que circulan, que son consumidas, que está expresando eh, determinada producción y circulación de fotografías de una sociedad en un momento histórico determinado. Eh, entonces, yo creo que desde ahí remite, digamos, un interés eh, importantísimo, porque, digamos, eh, nos permite la fotografía, como todos los otros medios, en este caso ponemos cine, literatura, teatro, uh -huh. poder dar cuenta de eh, el desarrollo de una sociedad, eh, cada cual desde su parcialidad, pero poder hacernos una idea del pasado y del presente también, ¿no es así? Eh, y entonces, bueno, desde todos estos eh, argumentos digo, bueno, sí, hay que investigar. Eh, es un objeto idóneo y es necesario investigarlo. Sí, te lo, pregunto, te lo pregunto con cierta trampa porque más o menos pienso una respuesta también que... Estoy de acuerdo, porque a mí me interesa mucho la investigación y de hecho creo que parte de la fotografía me interesa desde la práctica, pero una práctica que sea siempre pensando, pues, pensando a sí misma, ¿no? no por separado, porque me parece que apretar el botón y el, que otro haga el resto, como diría Kodak, eh, uh -huh. me parece, un no sé, eh, muy inconsciente. no El trabajo inconsciente es raro. Y en ese pero, lugar... ¿hmm? No, digo, completo la idea anterior. Además... Uh -huh. Eh, también tiene que ver con, con poder pensar esa, ese proceso dialéctico, ¿no? entre qué imágenes son producidas y qué sociedad hace producir esas imágenes, ¿no? Eh, por lo tanto, el, el diálogo con la historia, con, con, digamos, la historia en un sentido muy amplio, ¿no?, la historia social, la historia económica, la historia política, eh, creo que es eh, casi imprescindible, te diría, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, bueno, eh, también hay otras cuestiones que diferencian a la fotografía de, de otros medios, y es que cualquier estudiante de Bellas Artes conoce la historia, el ABC de la historia del arte mundial. Eh, la formación de los fotógrafos fue siempre, eh, por todas estas cuestiones que estamos diciendo, siempre reposó mucho en su costado técnico durante muchas, muchas décadas, hasta que por ahí, no sé, en los 70 se empieza a revisar un poquito... Eh, la historia de la fotografía entonces, quien va a estudiar fotografía a una universidad, o, digamos, bueno, empieza a, a escuchar eh, sobre historia, sobre algunos otros eh, tipos de conocimientos que vienen a aportar a una mirada sobre el medio. Pero si no, siempre fue un perfil muy técnico de formación el que tenían quienes estudiaban fotografía. Sí, sí, eh, a, a mí me asombra un poco ese justamente eso como... Es raro ese lugar de... Que me quedé pensando, me quedé como eh, patinando. El eh, lugar de, de, claro, no pensarla como arte, pensarla siempre como indicio de algo que pasó por ahí. Eh, la otra vez, por ejemplo, en la charla que tuviste, la última que tuviste con, eh, con Montevideo, que hablábamos que casi todas tus charlas están en la, en, grabadas en, la, en, en Uruguay. Eh, y en Argentina hay muy poco al respecto porque no se hace, no se hace cargo desde de qué lugar, qué pasa que, que no, no hay investigación y creo que es de los lugares que hay más que en otros espacios, que en otros espacios ni no siquiera existe, ¿no? Eh. Mira, eh, a ver, si es por el centro de fotografía es un lugar único, ¿no? Eh, quiero decir... Eh, no sé si decir que solo en Uruguay puede haber esto, eh, un centro de fotografía, porque también hay en México, también hay en Brasil, pero eh, ellos, eh, yo reivindico siempre la actitud que tuvieron cuando fundaron el CDF, eh, Daniel Sosa, que es su director, eh, en ese momento, estoy hablando año 2003, 2004, él estaba a cargo de lo que vendría a ser el Departamento de Comunicación de la Intendencia de Montevideo, no, de registrar los actos, eh, que tenían que involucraban a la Intendencia, y desde allí construyó lo que hoy es el CDF. Entonces, hubo una enorme apuesta y un trabajo personal enorme de Daniel, pero él, digamos, eh, lo que hizo fue tratar de ver qué experiencias ricas podía tomar de referencia para perfilar al CDF. Y entonces ahí, digamos, eh, que es cuando nos conocemos, en el año 2004, en Argentina vino a ver a Hugo UOGES, que sabía de conservación, vino a charlar conmigo por la experiencia de la jornada, a ver cómo se podía combinar o, o pensando que la universidad, eh, desde las carreras humanísticas y sociales, podía aportar en algo, y entonces de a poco eso se fue construyendo. Eh, pero también con eh, esta cuestión que no escapa ni Uruguay ni Argentina, ¿eh? que, donde la investigación en las universidades sobre fotografía es un terreno, o era un terreno muy virgen en ese momento, eh, en Argentina está bastante desarrollada, ya te digo, desde eh, mediados de los 2000 a esta parte, hay mucha gente trabajando, investigando en fotografía, y eh, investigadores de carrera en, en CONICET que trabajan sobre fotografía, eh, entonces eh, ya, digamos, esa tradición se, está, se empezó a instalar, eh, ya hay un espacio ganado, por así decir. Eh, pero bueno, con, con, en este caso... En, ahora vuelvo para Argentina, en, el, en nuestro país con enorme dificultad para crear una institución y llevarla adelante como pudo hacer Montevideo con el Centro de Fotografía, eh, por múltiples causas, digamos, pero eh, yo diría que desde hace ya 15 años eh, esto se, se empezó a revertir, ¿no? Y lo que me parece interesante también es que se pudo, en, en muchos casos, eh, trazar, digamos, una línea de continuidad entre aquellos que fueron los pioneros y, y, digamos, los que después seguimos más desarrollándonos en el campo académico. Eh, quiero decir, la, la colaboración Luis Príamo-Verónica Tell, ¿no? Por poner eh, alguien que, eh, en el caso de Luis, fue eh, de los primeros que trabajaron acá, como de, dije anteriormente, y en el caso de Vero, que, eh, digamos, investigadora eh, conformada en fotografía, pero que allí hay, digamos, una, una cuestión de, de, de continuidad en el sentido de recuperación del trabajo transitado, eh, profundización, y eso me parece que es lo más rico, ¿no? En el sentido de poder eh, encontrar esos eslabones, ¿no? Y esas instancias donde los trabajos se continúan y se profundizan. Y, y yo creo que eso, bueno, ya es, es, es también irreversible, ¿no? El problema también, si lo miramos desde una cuestión más epocal, eh, la investigación sobre fotografía también coincide con eh, prácticamente la desaparición de la fotografía tal como la conocimos históricamente, porque bueno, a partir de, de la emergencia de, y consolidación de lo digital, eh, todas las discusiones más de carácter filosófico acerca de la fotografía, bueno, disparan hacia otros lugares, entonces también llegamos a destiempo, pero no solamente nosotros, insisto, es un, un tema que, que, bueno, si miramos para atrás, eh, la investigación se empieza a expandir en, en el mundo en la década de los 80, 80, 90, eh, que a su vez también con otro tipo de discusión, que es la que da la aparición, por ejemplo, de toda la corriente que se suele llamar de los estudios visuales. Los estudios visuales es, digamos, algo así como una reacción que, que tienen eh, quienes trabajan en, en, con imágenes hacia la historia del arte constituida, digamos, canónica, y un poco se lleva puesto, digamos, a, a otras disciplinas que todavía no habían empezado a desarrollar la historia, en nuestro caso, de la fotografía, como disciplina de investigación. Que había, por supuesto que había, tenemos eh, escritas historias de la fotografía desde principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, pero el hecho de eh, poder eh, hacer todo este cambio epistemológico, ¿no? los estudios visuales en contraposición a eh, la historia del arte canónica, en el caso de la fotografía, eso no ocurrió, por lo tanto se nos vinieron los estudios visuales encima, sin haber desarrollado la propia eh, disciplina de, de investigación histórica. Son esas cosas que, bueno, nada, se dan así. Claro, <risa> y, aparece cuando ya Morilla me la estaba matando. En, en algún sentido, en algún sentido sí, no, porque que es un cambio de naturaleza, eh, evidente, el, digamos, la aparición del digital es innegable, por lo tanto, ahí hay que repreguntarse un montón de cuestiones cuando no había una, un desarrollo teórico eh, consistente en el sentido de lo que ocurrió con otras disciplinas en el caso de la fotografía. Sí, así que hay que hacer una cruel es cuatro hubo uno, una Ojos Crueles 4 que quedó, bueno, por, por, por motivos diversos, no, después no, no pudimos sacarla, seguir sacándola, pero bueno, en su momento fue también, bueno, hablando de esto de, de bueno, yo creo que Ojos Crueles ahí tenés un, un, una publicación que da cuenta de, del estado, de, de lo que era el campo o, o la aproximación, eh, no solo desde la investigación, porque eso fue desde, eh, distintos discursos y, y ahí escribían gente que no se dedicaba a la investigación, de hecho, prácticamente no hay investigadores ¿no? De, en, en esos números que salió porque fueron entre 2004 y 2006, eh, pero bueno, es, hay, ojos crueles me parece que te, es un indicador del estado de la discusión en ese momento, qué se escribía acá en Argentina, no porque todos pasaran por ojos crueles, pero sí, eh, de qué modo, digamos, eh, de precariedad en un punto, pero al mismo tiempo, de, de diálogo entre um, lenguajes y disciplinas que para mí era absolutamente enriquecedor. Sí, yo te debo confesar que estoy tratando de copiarte. Eh, ojos crueles <risas> en otra idea. Estoy dándose de un plan para el próximo año. Y, de hecho, hay una, un par de cómplices que están aquí al lado en la gente que está eh, de espectadora. Eh, porque me parece que puede ser buen momento para revivir un poco esta idea justamente de. Eh, investigaciones cruzadas de la fotografía con gente que no sea de la fotografía y con eh, personas que pertenezcan a, al ámbito fotográfico. Porque hay que empezar a cuestionarse también eh, el lugar del arte de la fotografía, digamos, no cuestionarlo, sino que empezar, ¿cómo decirlo? Validarlo tampoco porque no tendría por qué validarse. Creo que es un poco ridículo empezar a tratar de validarse. Eh. Pero ponerle un peso, ponerle un... Plantar una bandera fuerte en ese sentido y, como dice Ana Alvarado, hablando de, de periférico, las ideas buenas de copiarlas y copiarlas bien. Uh -huh. En ese sentido, estaría bueno volver a um, recuperar esta cosa de eh, poder eh, atravesar la fotografía de diferentes ámbitos e investigar también lo que es fotografía autoral, que está como en un lugar de ni siquiera, saber, ni siquiera nosotros que estamos en una carrera que es fotografía autoral, sabemos muy bien cuál es la fotografía autoral como tal, ¿Viste? Eh, queda como un poco en un lugar medio de funámbulo. Uh -huh. eh, bueno, la idea es quizás proponer eso. ¿Mm? No, digo, te felicito por la iniciativa, porque me parece sumamente necesaria, enriquecedora, y, eh, y siempre son fecundos estos proyectos, quiero decir, eh, no tomemos como parámetros, digamos, cuestiones de, del éxito y no éxito, porque bueno, es un lenguaje que a mí no me, no me siento cómoda con esas palabras, pero... Eh, me parece que siempre cuando hay, digamos, este tipo de, de proyectos es porque hay una necesidad, ¿no? Y que y si viene a cubrir una vacancia, bienvenido sea. Eh, así que bueno, adelante. Sí, en ese sentido, y eso, porque es, lo cuento más o menos para entrar en otro tema que es como ya el último, que es, yo no sé si, lo, por ejemplo, esto, estas cosas que he hecho ahora, los hago fotográficos, es para crear registros solamente, de hablando con eh, diferentes fotógrafos y con gente, que está más o menos eh, por los lados de afuera de la fotografía. Me hiciste acordar, por ejemplo, un tema que a mí me pareció muy interesante lo que sucedió, fue con un vecino que es eh, psicoanalista, que él, él le pasé el libro de bruma de, de Santiago Porter y que lo psicoanalizara. Lo que salió cuando piensa en cómo, eh, cómo qué sucede con el libro, cómo, cómo pasa con él, hizo un psicoanálisis al libro, empezó a hablar de Santiago y empezó a hablar de la Argentina a través de un análisis a un, a un libro fotográfico, que uno piensa, ah, bueno, queda ahí, hay algo que tiene que ampliarse un poco más y es necesario, y se me fue la pregunta porque me desconcentré, eh, espera, ya va, deja que me baje. Ah, entonces ahí me pregunto, ¿qué, qué, ¿por qué sucede que no hay registro de la fotografía de lo que va sucediendo? Por ejemplo, este archivo que te contaba yo que tengo de, del Fotoclub, que está ahí, que no me lo acepta nadie, entonces no existe teoría sobre él, ¿Por qué? Nadie lo acepta porque dice, no, no se ha escrito nada sobre eso. Pero tampoco nadie escribe sobre eso porque el registro después se pierde. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el tema? ¿Cómo poder empezar a crear hilos? Bueno, si tuviera la respuesta, eh... <risa> no, ahí hay, eh, bueno, pasan estas cosas de que al no haber tal, tal vez una eh, legitimidad construida en torno a la fotografía, eh, por esto que vos lo mencionaste al principio de la charla, ¿no? Eh, que tiene que ver con algo que, bueno, es tan cotidiano que, que bueno, ¿para qué estudiarlo? O sea, no, no había conciencia o no hubo conciencia durante mucho tiempo de que eh, estas cosas, la fotografía, digo, en, en todas sus formas, podía ser objeto de estudio. Y al mismo tiempo, eh, esta... Eh, este descuido eh, manifiesto que hubo durante años donde las editoriales tiraban a la basura directamente las fotografías que estaban en sus archivos, eh, en algunos casos por falta de espacio, que tampoco sería una justificación, desde luego, pero en otros por falta de interés, porque no había conciencia de que esto podía ser tomado por alguien para eh, poder dar cuenta de, de procesos políticos, culturales, editoriales, de los medios, entonces enorme cantidad de archivos fueron a parar a la basura, y, y, digamos, una cosa lleva a la otra, si no hay investigación, eh, tampoco se fomenta el, el cuidado de los archivos, eh, yo creo que de todos modos esta tendencia se está revirtiendo desde hace eh, algún tiempo, eh, de lo que yo recuerdo, digamos, y que tiene que ver con el trabajo que, que yo hice de, de investigación, digamos, en, en los 80 hubo una campaña fuerte que, que se trató de, de impulsar en el sentido de eh, crear conciencia acerca del patrimonio histórico fotográfico, y esto vino dado porque empezó un cierto interés eh, por la historia de la fotografía, por estos personajes que acabo de decir, Príamo, Alexander, Cuartirolo, Becker, Casavalle, Juan Gómez, eh, que son los que dieron lugar al primer eh, museo, o a la conformación del primer museo en, en Quilmes, en el año 85, eh, y el coleccionismo, por otra parte, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que, que el, digamos, conciencia acerca de estas cuestiones hubo más o menos a partir de ese momento, pero también a partir de ese momento ocurrió que se tiraron archivos de, de, de, digo, de los grandes diarios a, a la basura, eh, algunas de manera azarosa se pudieron rescatar eh, y bueno digamos forma parte de, de, de la eh, de, del poco cuidado que es algo que naturalmente estaba dado eh, mereció por parte de un montón de actores de distinto tipo vos ves para adelante aprecio a Karina y ya acabo de verla para Karina <ríe> eh. hola eh, que, con Karina es mi próxima víctima para hablar del libro de Podría Ser Yo, que es un libro que justamente eh, es muy importante en cuanto a empezar a pensar la fotografía como también factor social. Y, y hay una cosa interesante en ese libro ahora que pensando, y esto vamos a hablarlo después, pero bueno, que es, eh, que el otro día también lo decía Daniel Ponce, cuando uno piensa en la fotografía en ese lugar que las fotografías son gente feliz siempre, y cuando empieza a mostrarse un lugar donde la fotografía empieza a meterse en esto, este no soy yo, esto, ¿por qué están retratando esto que es el eh, lugar incómodo? O, o se quiere ocultar, o se quiere tapar, o empieza como una pelea desde otro espacio que empieza a ejercer eh, lugares que así me parecen interesantes, por lo menos a mí, quizás por rompe pelotas que soy, no no sé, pero, eh, eh, pero hay lugares donde parece interesante. ¿Vos cómo ves hacia adelante la investigación y pensás que tiene... Está, ampliándose, ¿Está empezando a crear conciencia o es, son pequeños fuegos artificiales que prenden y apagan? No, yo creo que, digamos, que, como te decía, ¿no? desde mitad de, de los primeros 2000 a esta parte, esto fue creciendo. Eh, eso implica también que um, se están publicando trabajos, al publicarse hay más público lector eh, que empieza a conocer no solamente acerca de la historia de, de, de nuestra sociedad, sino también, eh, digamos, interés, moviliza intereses respecto de que, bueno, es un, un espacio más para, para poder pensar, yo creo que desde ahí viene la cosa, ¿no? Que eh, la fotografía por el propio, su propia característica eh, constitutiva es eh, ampliamente abordable desde muchos discursos distintos, eh, desde muchas mm, teorías diferentes, entonces... Eh, digamos, esto yo creo que, que, que el camino se inició, digamos, en el sentido de que eh, es cada vez más la cantidad de, de compañeros y compañeras que están trabajando con fotografías o que se interesan por poder vincularlas con otras investigaciones, ¿no? Eh, hasta no hace muchos años seguía haciendo la fotografía, esa ilustración que acompañaba para validar el, lo que ya estaba firmado en el texto y punto. Hoy día esa problematización... Existe. Entonces, eh, eso también implica que se va complejizando el modo en que la fotografía es tratada, abordada, eh, en, en la investigación en general, quiero decir. Eh, y eso, digamos, bueno, repercute también, a su vez, en el sistema de formación. La, vos hablabas antes de la licenciatura en fotografía, bueno, está ahí? Haber dado, o, o pensar, en eh, la materia bueno, que, que, que nos ocupa, ¿no? que, que vos estás cursando conmigo, para poner los dos términos, la historia de la fotografía argentina, haberla dado hace 15 años atrás, hubiera sido un calvario, porque no había producción, eh, digamos, de eh, más avanzada, inicial, eh, ponencias, artículos, los libros, eh, y entonces en 15 años eso digamos hoy día es una situación completamente diferente claro estamos en la etapa todavía en que son las primeras investigaciones después habrá otro momento espero donde se discutan estas investigaciones pero bueno recién estamos eh, transitando por, por este, este momento y ves interés desde la gente que practica fotografía en eso pero pregunto una cosa lo pensé te pregunto por qué pensé la pregunta. Pasaba mucho, y eso fue lo que me, también me empezó a cansar con el lugar de la teoría teatral, que la teoría teatral estaba por un lado y la gente que practicaba, digamos, los actores, directores, todo eso estaba por otro. Había un congreso de fotografía, perdón, de fotografía, no, de, de teatro, e iban teóricos del teatro y la gente del quehacer teatral no, no, no, no había vínculo entre ambos lados. ¿Vos crees que acá está creándose un vínculo más estrecho entre el quehacer fotográfico y la teoría fotográfica? Mira, ahí yo lo que pasa es que tengo un poco sesgada, la, la, o bueno, no sesgada, sino que tiene que ver con la experiencia personal, y desde ahí, eh, a lo que voy es a lo siguiente, eh, porque, digamos, ocurre o ocurrió en algún momento, eh, para mí, un, el, cuando digo la experiencia personal, tiene que ver con las jornadas en, de fotografía y sociedad en, en, en las facultades sociales, donde hubo todo un periodo eh, donde el interés era mutuo, de los fotógrafos, por escuchar a quienes veníamos de las ciencias sociales, eh, y aquellos que estaban, digo estudiantes de ciencias sociales, y, y no tan estudiantes, por, eh, digamos, que era lo que decían los fotógrafos, ¿no? Y ese periodo yo lo, lo, lo extendería hasta justamente eh, los primeros 2000. Después, eh, yo creo que de parte de, de los fotógrafos por lo menos que, que asistían allí, estudiantes, de, no tanto los estudiantes de fotografía, pero ya los fotógrafos consolidados, eh, ya no había mucho mayor interés. Y por otra parte, eh, no sé si, digamos, eh, esta profesionalización de los investigadores también lleva a un cierto eh, en, encierro ¿no? en el propio gueto académico, y, y tampoco, digamos, eh, hay una, un interés por generar estos vasos comunicantes con los fotógrafos. Eh, yo creo que esas cosas son de ida y vuelta, son momentos, eh, momentos donde la ciencia va por un lado, la academia por otro, los fotógrafos por otro, a veces se dan estas conjunciones donde los planetas se alinean y, y pasa algo interesante, y a veces que, que después quedan orbitando cada cual por su lugar, y bueno, habrá que esperar una próxima eh, conjunción, pero... Eh, yo creo que ahí hay que analizar qué es lo que pasa en el, en el ámbito de las, de las ciencias, de las ciencias sociales, eh, y qué pasa con la investigación y las políticas científicas, y qué pasa con la evolución de cada uno de estos campos que tiene su dinámica propia. Eh, y entonces por ahí, bueno, habrá, digamos, además también tomemos en cuenta que eh, quizás el campo de la, hablar de campo de la fotografía en la actualidad y es, es mucho más complicado que hablar de campo de la fotografía, o los fotógrafos en la década de los 90. Ahí había algo más, digamos, eh, definible, limitado, con bordes, contornos, eh, y que, digamos, últimamente, últimamente digo, los últimos 15, 20 años, eso se desdibujó. Entonces, eh, y, en, y por ahí hay más interés a... A conectarse con otra, otro tipo de, de formaciones, de saberes, de experiencias que con el campo académico. No sé, es, son, son especulaciones esto último que estoy diciendo, pero sí me parece importante pensar que esta respuesta es compleja en el sentido de que eh, hay que ver en qué momento del desarrollo de cada uno de estos actores eh, nos encontramos para ver por qué puede haber más o menos convergencia. Sí, sí, porque va, siempre me, me siempre pregunto eso, porque, eh, bueno, el hecho de que exista una, ahora una licenciatura, eh, un lugar académico de la fotografía, creo que también es un momento que te da para cuestionarse eh, por qué estamos en un lugar académico de la fotografía, para uh -huh. simplemente hacer fotos o para cuestionar la fotografía, para cuestionar eh, la fotografía como arte quizás, eh, la fotografía como discurso, eh, como palabra, como, digo, son... Tres temas diferentes, estoy medio lacaniano en ese sentido. De, eh, y en ese espacio es donde me pregunto por este lugar liminal que se le ha puesto siempre a la fotografía, como, la, la, como pasa un poco con la danza, viste, que la danza es como, no es teatro, es danza, pero la, la meten en los artes performáticas. Somos como ese lugar extraño. Eh, me acuerdo, por ejemplo, de hecho lo hablaba con Karina, ya que me acuerdo que estaba aquí al lado en, la, en los cuadraditos, que. Uh -huh. eh, Karina tuvo que empezar a buscar todo un marco teórico para dar una clase de, desde lo social y lo antropológico eh, y lo eh, contingente al mundo social de la fotografía que prácticamente inventar una, una malla curricular académica para... Eh, es, no sé, bueno, sí, ya la pregunta que la he repetido mil veces, pero... Eh, es raro ese baldío, no entiendo, no entiendo por qué está ese baldío, ese espacio vacío. Ahora cuando me tocó, en esta pequeña experiencia, empezar a investigarlo, por ejemplo, de, de lo del fotoclub, tuve que entrar a la entrevista porque pa papel mismo no había, no, no existe, eh, nadie lo guardó, muy poco. Eh. Igual, bueno, de, de, tratando también de pensar esto lo que decías de, de Karina, nosotros, en la formación que tuvimos en, en sociología, digamos, es una tradición del peso de la palabra, o sea, ¿no? las imágenes, bien, gracias, eh, y nadie sabía qué hacer con eso. Eh, digamos, yo me acuerdo, el, el, la primera experiencia que tuve trabajando con imágenes fue siendo estudiante de la materia de Historia Social Argentina, que para el trabajo, para el práctico, de, de, para probar la materia, y con un compañero, eh, trabajamos con una película, no con fotos, no con, eh, digamos, eh, las aguas bajan turles, tenemos que hablar del peronismo, bueno, y fue una cosa que nos tiramos, hoy lo, lo conservo ese trabajo, pero si lo leo me voy a morir de espanto seguramente, porque nadie sabía qué hacer, o sea, eh, y, y, y dar vuelta a todo ese monstruo, ¿no?, donde... Eh, digamos, tradiciones que, sobre todo, y con la historia también, la historia es una disciplina mucho más antigua que la sociología, y entonces ellos tampoco tenían un diálogo fluido con las imágenes. Entonces, mover todo ese, ese digamos, esa arquitectura que modela nuestras disciplinas, es un trabajo, pero eh, de mucho autodidaxis, como te decía al principio, ¿no? Bueno, uno va buscando lo que le parece que sirve, intuición, esto, bueno, o, o forzar, porque además es esto, porque es dar, una segunda vuelta, bueno, a ver, filosofía del cine, perfecto, nada, empezamos a discutir esa teoría, pero ¿es aplicable directamente? No, hay que hacer toda una mediación a ver si sirve o no sirve la filosofía de fulano sobre el cine para la fotografía. Y con eso todo, entonces, eh, eh, digamos, eh, a mí de todos modos me parece que lo más fascinante de todo es que en algún punto la fotografía pone en discusión a la teoría del arte, a la teoría del cine, en discusión, vale para eso, pero al mismo tiempo... Eh, hay que pensar de manera diferenciada, y ahí me parece que están los desafíos más, más, más lindos, ¿no? Porque es crear eh, o, o pensar de qué modo uno va haciendo eh, su pequeño marco teórico para eh, con todas las falencias que, que del caso, por supuesto, pero que al mismo tiempo ese trabajo no es, es sumamente creativo, por lo menos así lo, lo, lo vivo yo, en el sentido de poder pensar eh, qué te sirve de al aspecto de la teoría social, que no te sirve, que de eh, otros medios se puede trasladar más o menos de manera digna a la fotografía y que, que no. Eh, y ahí me parece que hay una creatividad en el trabajo de investigación eh, que es sumamente, digamos, a mí por lo menos eso es lo que más me, me gusta, ¿no? Porque de ahí se pone en, en, en juego esta... Eh, digamos, esta actitud, no Por, en nuestro caso, bueno, sociológica, eh, de poder sacarle el jugo lo más posible a determinadas teorías para poder pensar en la fotografía. Claro, me sabes acordar una anécdota que me pasó, eh, el año pasado, no, creo que en primer año, ¿viste? en el primer año uno se pone a querer descubrir la pólvora y cree que es como... El primer año de los psicólogos, viste, es un, son de terror los primeros años de psicólogos, que quieren analizar todo de psicología y son lo, lo más peligroso del mundo, es un estudiante de psicología primer año. Más o menos pasa lo mismo con, con este tema de fotografía, me puse a tratar de escribir un texto sobre fotografía estenopédica y empecé a meterlo con, eh, eh, espera, pasa, está pasando la moto para afuera, estoy en 11 y hay ruidos, eh, Con te lees, imagen y movimiento, la idea de que en una misma imagen queda todo en movimiento, Claro, cuando lo leí, un año después de que había escrito la base de eso, que nunca lo terminé, dije, ¿estaba sobrio aquí viendo esto? Descubre uh -huh. que en un trabajo, parece un delirio, eh, no sé, a veces como que se empieza a inventar teoría del lugar donde... Es muy raro, ¿eh? No, además hay, hay, hay muchos, eh, a ver, eh, hay mucho viaje de ida en esto, en el sentido de que, bueno, te metiste y andás a ver dónde terminás, ¿no? O por lo menos a mí me pasa eso, eh, y, y la verdad que, como hay tan poco, es como que todo es un desafío y a los que nos gustan un montón de cosas al mismo tiempo, bueno, es, es constantemente tratar de ponerte límites, porque si no es un desborde total, pero eh, hay, digamos, hay, hay muchísimos terrenos que se podrían eh, desarrollar en torno a la fotografía que son sumamente eh, interesantes como desafío intelectual, eh, y además insisto en una palabra, digamos, es, eh, yo lo vivo como algo muy creativo, en el sentido de, bueno, eh, me tiro la pileta, no sé qué es lo que va a salir, pero, eh, por ejemplo, digamos, en, ahí en, en, en sociales, con un grupo de, de estudiantes que habían cursado el seminario de, de sociología, eh, a mí, digamos, nada, pensando en, en cómo en la teoría sociológica puede aparecer la fotografía o no, bueno, nos fuimos para atrás, nos fuimos para atrás, y, y, y llegamos, digamos, a, no sé, a Montesquieu, digamos, y, y ahí a, a tratar de ver cómo aparece lo visual en el pensamiento, en la teoría sociológica, y es también todo un terreno virgen para trabajar, digamos, y, y claro, pero te quedás en, es, en eso y estás 20 años trabajando en eso, eh, pero bueno, qué sé yo, son, son distintos, eh, distintas posibilidades que da la fotografía para poder, eh, digamos, ser... Eh, estudiada, analizada, pensada, eh, y bueno, no sé si como para, para, para ir cerrando un poco, porque queríamos hacer una charla de más o menos una hora, eh, en tu trabajo de, de investigación, que está, ahora está por publicarse, ¿qué, ¿con qué te encontraste? ¿Qué fue lo difícil? ¿Qué fue lo fácil? ¿Qué fue lo que te fue cambiando? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en ese trabajo de, de empezar a investigarlo y encontrarse? ¿También era en un terreno baldío? ¿Había algo? ¿Qué onda? No, eh, yo empecé con la idea de trabajar sobre la fotografía de la década de 1980 y 1990, y, porque además eh, estaba también eh, participando de un grupo de investigación de, de, sobre comunicación eh, de CLACSO, que es un, una institución, digamos, a nivel latinoamericano, que, digamos, en ese grupo eh, la idea era relevar experiencias de comunicación estoy hablando de años 2005, 2006, 2007, por ahí, eh, y entonces, mientras tenía los 80, 90, también estaba con cuestiones más de actualidad. Con lo cual, digamos, tenía un, el desarrollo de un panorama que en años eran bastantes, y a medida que empecé a, a investigar más, me di cuenta que era, un, era mucho para lo que podía volcar en una tesis de doctorado, eh, y entonces, me claro, en esto que uno va buscando... ¿dónde empieza esto? ¿dónde empieza esto? Me fui más para atrás y me quedé finalmente en los 80. Eh, pero en el medio yo tuve que ir tirando abajo hipótesis que iba construyendo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo había tomado el periodo, ¿no? Cuando presenté el proyecto, 83, 1983, 2001, con la idea de que no quería meterme en la fotografía en dictadura porque iba a ser algo eh, sustancialmente distinto a lo que pasó en los primeros años de democracia, error, o sea, la investigación me demostró que no, que me tenía que meter en dictadura y que hubo un tránsito fluido desde finales de los 70 hasta los primeros 80, en la evolución del campo. Entonces, eh, y esto es producto de que uno va avanzando con la, con la investigación y, y también el, el poder decir en algún momento, bueno, por acá la verdad me equivoqué, tengo que reajustar todo, barajar y dar de nuevo. Eh, y entonces, bueno, los 90, todo lo que había eh, recolectado como información salió en algunos textos, pero después me, me desentendí de los 90 y me quedé en los 80. Eh, y ahí, digamos, eh, para el tipo de investigación que yo hice, tenía, eh, o tuve la enorme ventaja de que prácticamente todos los actores eh, estaban, estaban están vivos, y entonces los pude entrevistar, si, digamos, investigamos otros periodos, ya sabemos que no podemos eh, contar eh, con, con la posibilidad de hacer entrevistas y nos manejamos con otras fuentes, bueno, yo tuve la suerte, primero, de poder charlar mucho con ellos, a los cuales, a muchos de estos fotógrafos y fotógrafas los conocía desde antes, eh, por la, el vínculo en las jornadas, por distintas circunstancias, eh, y entonces, eh, eso por un lado, por otro lado tuve, digamos, la... La suerte de que la editorial Fotomundo me diera una buena, casi toda la colección, no completa, pero casi completa, de revistas que salieron durante todos los años, con lo cual tenía ahí, la, digamos, para la reconstrucción histórica de todo el periodo, una fuente que no necesitaba ir una hemeroteca, la tenía en mi casa. Eh, y, y fue, un, digamos, siempre la investigación, cuando no la haces con obligación, digamos, es un enorme placer meterte a, a revés, te tenés que poner límites porque si no te vas al demonio en algún momento. Eh, pero, digamos, fue una, un trabajo que, que, bueno, que, nada, dos, tres, tres, cuatro años de relevamiento y después, bueno, ponerse a escribir. Eh, pero bueno, eh, centralmente, después me quedé en los 80 y, y, y finalmente va a salir el, el, el libro con este periodo, 79-89. Y nuevamente preguntas de Chusma, ¿no te arrepentiste en algún momento de decir en qué caso me metí? Eh, cómo, ¿Cómo me en esto no, no, no, para nada, no, en todo caso fue esto, tratar de, de, de poner límites para bajar un poco el nivel de ansiedad y de ambición que siempre tenemos cuando empezamos a hacer una investigación eh, en beneficio de algo que fuera más consistente, porque bueno, eh, si tomaba las dos décadas hubiera sido eh, mucho menos rico el análisis por ahí de, de aspectos que sí me interesaba eh, trabajar y desarrollar. Eh, esto no quiere decir, o bueno, me queda pendiente después, en todo caso, terminar de, de conformar el panorama de los 90 y eventualmente poder, eh, digamos, darle una forma que dialogue con los 80, pero bueno, se, si es posible será más adelante. Vale, si te interesa seguir, digamos, ¿no es como...? Sí, porque me parece que ahí, en, eh, desde el, eh, por lo menos lo que pude trabajar, creo que hay todo un periodo que termina cerrándose en los 90, después ya los 2000 son otra cosa. Eh, los 2000 en términos generales, ¿no? Eh, y además muchas puntas que había empezado a trabajar, bueno, las quisiera cerrar porque ahí hay, hay cosas que, que me parece que vale la pena ponerlas a circular para esto, para ser discutidas, para que refutadas, digamos, lo que, lo que corresponda, ¿no? Claro, para poder colgar ya la foto enmarcadita. <risa> <risa> Estoy pensando en esa idea, claro, cuando uno termina la obra y la puede, ok, ya esta foto está hecha, ya la edité, la la puedo colgar, y es cuando la foto ya no, se, no sigo la más, quizás. Es más o menos lo mismo que terminar la edición. No, o que... eh, no bueno, tiene que ver con, por ahí, bueno, de cerrar determinadas ideas que uno las puso a jugar y, y decir, bueno, esto merece ser eh, completado, ¿no? En el sentido, a ver, eh, en el caso de, del trabajo mío, bueno, como conversábamos en la materia, bueno, la fotografía de autor de los 80, después en los 90, se abre todo un panorama mucho más heterogéneo, eh, y me parece interesante poder plantearlo desde el punto de vista que uno, bueno, yo lo abordo desde la sociología, digamos, ¿no? Sociología en términos, eh, en muchos casos podría ser el mismo trabajo eh, digamos, desde el punto de vista, el mismo objeto, quiero decir, desde otra disciplina, bueno, lo complementaría, la fotografía tiene, como muchos otros medios, bueno, toda esta posibilidad, pero a mí eh, el, el, la idea inicial de pensar los 80 y 90, después de, de todo lo que eh, trabajé e investigué, bueno, lo sigo sosteniendo, pero por ahí cambiando un montón de ideas que tenía inicialmente, yo creo que ahí hay actores que se continúan, eh, que continúan trabajando, otros que no, y por qué no, eh, hay una conformación del campo que es diferente, se desarrolla la crítica en los 90 de una manera muy distinta a lo que fueron los 80, la sociedad salida de la dictadura no es la sociedad neoliberal, eh, o detenida por el neoliberalismo de los 90, entonces me parece que hay dos cosas que pueden dialogar y me gustaría completar los 90 por ese motivo. ¿Cuándo está por salir ¿estás por salir el libro ya pronto o hay que esperar más? No, eh, principios del año que viene seguramente, espero, sí. ¿Para leerlo en vacaciones? Sí, bueno, veremos ahí cómo, cómo se dan los tiempos, pero sí, bueno, siempre estas cosas, viste, que son todo lo que es a, a pulmón y mientras uno está trabajando, dando clases, todo es, eh, bueno, qué sé yo, de tratar de hacerlo, pero bueno, eh, al mismo tiempo que, que la vida transcurre, que trabajas, que todo, y bueno... Eh, pero sí, yo creo que la de enero, febrero, a más tardar, en, está saliendo. Había salido el de Cora, así que está el de Cora, está el tuyo, empezamos como a ver... El, de de el... Hora, eh, a las dos nos salió la beca al mismo tiempo. Eh, somos de... en 2008 nos, nos llegó la... la siempre jorobábamos que éramos las becarias PAMI, dice que están los becarios ese los becarios dos, nosotros nos las becarias PAMI, porque ya, o sea, ahí, al borde de los 40 nos salió la beca y, y nos re, entregamos la tesis a, a los 50 más o menos. Entonces... Eh, sí, sí, además, bueno, esa es otra, mira, ahora que trajiste el tema, otra cosa interesante, porque ahí, eh, digamos, de la soledad inicial en la que yo estaba, de golpe, eh, tenía al lado una compañera que estaba trabajando, no solamente el mismo objeto, sino que además en algunos casos, por una cuestión del periodo que Cora tomó, también eh, lo que ella iba avanzando me servía a mí, lo que yo sabía que le podía servir, se lo pasaba, y entonces... Esa, ese intercambio que, que muchas veces no se da, en este caso se dio, digamos, y, y, y fue una colaboración así muy, muy interesante, eh, pero bueno, ella pudo publicar, terminó antes la tesis, la entregó antes, y, y salió el libro antes, y bueno, yo vengo un poco más, más retrasada. Eh, pero sí, digamos, esas cosas, bueno, ahí tenés, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de, de Cora, nada, ahora es un montón de conocimiento que está dando vueltas, que nutre a un montón de gente y que, pone un piso a partir del cual, digamos, podrán desarrollarse otros trabajos, ese piso antes no estaba. Entonces ahí me parece que, que, que está lo interesante de, de que el conocimiento no quede en, en el marco de, de, del, del núcleo de cráneos o supuestos cráneos del ámbito universitario, sino que, que, que sea mucho más accesible a, a todo público, a los fotógrafos por empezar y al público en general. Claro, de alguna manera creo que lo que lograron, lo están logrando ustedes, es como lograr eh, cimentar una base que empezó con Bernicatel con todos los que hemos hablado anteriormente, y empezar como desde ahí ya a, bueno, que hay, hay que empezar a hacer algo. Me, me parece que, eh, por lo menos yo lo siento así, como un puntapié que me exige o no se exige a, a muchos eh, tratar de empezar a, a basarnos de ahí para adelante, digamos, porque ya, ya hay una, un, un, un cimiento importante. Eh, lo cual se agradece, <risa> se agradece muchísimo. Eh, bueno Silvia, eso, no sé si alguna persona quiere preguntar algo, comentar algo, eh, opinar en contra de algo, a favor, cuestionarlo, ¿alguna opinión por ahí al lado? Siempre doy espacio porque si alguien quiere hablar algo, ¿no? ¿Sí? Se va la una, se va las dos, es como un remate, ¿viste? Va la una, Creo que Karina está moviendo la boca, pero no, no tiene audio. No, decía, nadie habla. Eh, no, yo quería agradecer a Silvia porque es una pionera, la verdad. O sea, y toda su trayectoria y todo lo que abrió eh, es muy importante. Así que realmente eso. Eh, gracias, Silvia. Bueno, Karina, muchas gracias Silvia. Sí, Además pasa en esto, ¿no? Que después uno se va encontrando así con. ¿No? Eh, después de mucho tiempo de haber por ahí transitado sí. la carrera en algún momento juntas, o, bueno, que te cruzas y de golpe, ¿no? Eh, y estamos en un momento distinto y con un montón de, de, de trabajo de todos, ¿no? Consolidado atrás y, y esas cosas que, que, que la verdad que está buenísimo, porque además esto se vuelca en, en, en los estudiantes, quiero decir, entonces ya los estudiantes parten... Sí con un, digamos, hay todo lo que acabas de decir, José, ¿no? Con todo un, un conocimiento eh, que no pensemos un siglo atrás, 15 Ajá. años atrás esto no estaba. Eh, y entonces me parece que eso es lo más, lo más interesante, ¿no? Y además, bueno, no sé, siempre... Eh, digamos, esto se los he dicho muchas veces a, a ustedes, bueno, eh, yo al mismo tiempo que doy clases en, en Sociología, doy en la Facultad de Derecho, de, hay más de, de cuestiones técnicas, pero me parece que hay en un en SAM hay todo una, un interés por parte de los estudiantes que no hay en otras instituciones respecto de, de fotografía, que para mí es un potencial enorme, quiero decir, son mucho más esponja, digamos, en, en absorber, en preguntar, en, en, en involucrarse, que, que por ahí en otros espacios, y eso me parece que, que también es algo que, que tiene que ver con perfiles, de, con que las instituciones se conforman, con cómo se va dando esto, esto que está pasando, digamos, con el, el programa, Karina, en estudiantes, docentes, bueno, eh, ciertas, por ahí mística es una palabra un poco fuerte, pero que, que tiene que ver con ciertas conformaciones eh, que hacen a la identidad de, de, de determinados espacios. Entonces, que de golpe estemos viendo, eh, digamos, eh, o estemos en una institución que tiene ya una primera camada de egresades eh, que eh, se formaron de esta manera, me parece que es un salto cualitativo enorme si lo pensamos apenas 10 años para atrás. Eh, salimos de la formación técnica de la fotografía, o sea, eso es un, hasta este momento estaban las escuelas o los lugares, digamos, de enseñanza de fotografía en un perfil muy técnico. Eh, y tener estas posibilidades de contar con docentes, eh, que además, bueno, cada cual tiene su, su mirada, su punto de vista, su especialidad, y qué sé yo, y que ustedes puedan tener esa eh, heterogeneidad de, de, en la formación, me parece maravilloso, digamos, no lo tuvieron los fotógrafos que se formaron antes. Sí, claro, a mí eso es lo que, de hecho, es lo que me... Lo que me gusta de la carrera, digamos, porque lo que insisto es, eh, lo he dicho muchas veces, he conversado con compañeros, yo estoy bastante majobato ya a esta altura, ¿sí? cumplí 40, que 40 en una carrera de licenciatura es raro, pero porque no me interesa eh, el, el papelito, el papelito no te sirve mucho, digamos, un papel en artes, una licenciatura en arte, pero perdón con los que tienen esperanza en que les va a servir de algo, pero ya tengo papelitos de, de, de licenciatura en arte que están ahí, de hecho ni siquiera están en la carpeta. Lo que es interesante es justamente eh, poder empezar a pensar eh, lo que estamos haciendo. Y creo que ahí es donde se agradece mucho a todos los docentes que tenemos en general, que ponen un lugar en pensar para qué apretas el botón. Es decir, antes de apretar el botón, pensar por qué está, lo estás haciendo. No, no empezar a disparar en ráfaga. Es como pescar peces con dinamita, no sirve de nada. Eh, eso. Y bueno, se lo agradezco a ambas que están acá y a todos los docentes en general que la carrera. Y a vos en este momento que estamos en tu clase compuja, digamos. No, buenísimo. Igual hay algo allí que, que, digamos, vuelvo a la primera parte de cuando empezamos a hablar, que, digamos, eh, de todos modos, eh, eh, digamos, también tengo cierta eh, caridad personal, quiero decir, en el sentido de eh, muchas cosas por ahí no te hacen mejor o peor fotógrafo. Por eso corre por otro carril. Lo que en todo caso te da es un me, eh, en, digamos, mi experiencia por lo menos es que cuando estoy sacando fotografías no se me pasa nada de toda la sociología que puedo haber investigado, leído y demás por la cabeza, estoy siendo fotógrafa, quiero decir, esa eh, cuestión de cierta frescura que tiene que ver con, eh, digamos, el momento creativo no necesariamente está atravesado por todo lo que analizamos, estudiamos, aparte, que está fantástica esa formación, pero el momento creativo es un momento muy especial, eh, que por supuesto, si es más informado, porque conocemos un montón de cosas, no podemos negar eh, toda la fotografía que vimos en historia, en semiología, en lo que fuera. Eh, pero también hay, yo en eso soy, digamos, defensora de, de cierta, no sé si decir independencia, pero sí, digamos, eh, que no necesariamente tenerte la biblioteca en la cabeza te va a ser mejor fotógrafo, ¿no? Eso lo, es algo que, que por lo menos lo, lo, lo pienso de, desde ese lugar, que sí es necesaria esta formación, pero que hay algo que, que, digamos, bueno, es independiente de toda esta otra formación. Nos podemos alargar muchísimo con este tema porque me gusta mucho este tema justamente, pero, y voy a hablar desde el teatro para poner un lugar donde estudié 15 años antes. Eh, Teatro, la, la palabra etimológicamente es teatro, viene de teoría también, digamos. Y cuando dicen, no, yo soy actor, yo solamente hago. Y se ve, es muy diferente cuando ves un actor educado que un actor que no está educado. Sí, hay un lugar donde cuando, eh, cuando estás en escena, cuando tenés que actuar, es actuar. Tenés que pensar en ese momento, en ese momento ya. Y no puedes pensar en, no, porque esto tiene que ver con Bretold, con no sé qué. No puedes pensar acá en Paul Strand, o que estoy pensando desde Barthes o estoy pensando desde Foncúberta. Uh -huh. Sacar la foto, y sacar la foto, pero creo que hay un trabajo diferente antes de tomar la cámara que es necesario. Ah, eso, por supuesto, eso sin dudas, eso no, no, no cabe duda, pero quiero decir, también poder pensar, eh, la, es dialéctico, ¿no? digamos, ese momento donde eh, nos independizamos eh, de esas cosas sabiendo que no podemos ser independientes de toda la formación que tenemos, no, no podemos ser ajenos, no independientes de toda esa formación pero también, digamos, en esto por ahí, más que nada tenía que ver con, con eh, a veces, una un hacer reposar en la formación eh, de todas estas otras materias que, que acompañamos a la técnica, por decirlo de alguna manera, como que vienen a dar algún tipo de solución a, a cuestiones de creatividad y demás, y me parece que, digamos, allí eh, hay que discutir mucho, ¿no? en, en eso, o hay que conversarlo mucho, porque van de la mano, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, eh, nada, esta cuestión también la, la, la quería, eh, digamos. Mencionar. Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo con vos, sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Tal como hay algunos que son muy buenos fotógrafos son completamente ignorantes, es decir, ahí pasa eso, es decir, hay gente uh -huh. que dice, ah, pero no, no, no tengo idea, saqué la foto y ya, uh -huh. sí, pero creo que es más azaroso ese, ese espacio que el otro. Eh, pero sí, existe también, sin duda. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por todo. Eh, creo que nadie más quiere decir nada, no sé. Me, me siento como cuando los profes preguntan en clase, ¿alguien quiere decir algo? Y hay un silencio absoluto y veo uno en los circulitos y nada más. En este momento me siento como ustedes. Eh, <risa> así que mil gracias por todo y, bueno, nos vemos el viernes, de hecho. Bueno, bueno, gracias José por la invitación, eh, saludo el programa, bueno, gracias Karina eh, y todos los que están allí en, en, del otro lado de la pantalla, y bueno, eh, nada, eh, tratemos de mantener estos espacios así de, de conversación que son siempre lindos, agradables y, y nutritivos para todos. Buenísimo, eh, bueno, gracias. Bueno. Detengo esto.